Hola YouTube este nuevo video. estamos aquí jugando Genshi Impact, uh, ahora lo estamos jugando un poquito menos lagueado, <ríe> lo estoy jugando en el teléfono de un primo, el Sebas, que también va a estar por aquí por mi canal pronto, ya, ya vas porque estoy tan cerca de la cámara, auxilio, fuck, cómo le hago, ahí está, ahí está, y bueno, él me, dio, me prestó un momento para, para, para jugar al Genshi, y vamos a estar aquí jugando poco menos lagueado De todas maneras Como grabando quita O sea, también se laguea Voy a, voy a bajarle un poco los gráficos aquí a mí A mí como tal Eso sea, no le afecta a él A ver, resolución muy baja Como lo subimos al último video Ahí va un poco más rápido Y se laguea, se laguea Menos Porque el celular de él es Un poco mejor que el mío y voy a poder, o sea, de vez en cuando, cuando él me lo preste, grabar unos capítulos acá. Y bueno, yo voy a seguir lo que estaba haciendo en el capítulo anterior, lo que era farmear. A ver si llegamos a nivel 16 y a ver si podía jugar con algunos de ustedes, si algunos de ustedes tienen el juego. Eh, jugábamos las Dungeons juntos. Y también con mi primo, que mi primo va por nivel 13. Y... Para jugar con el las dungue. Ya se te rompió el escudo. Ya no puedes hacer nada. No, no, no, no. Ya vaya, vaya, vaya. Él tiene fuego encima, así que lo puedo afectar. ¿Cuál? Ah, no. Ya se le quitó. Se le quitó el fuego. Dios. Vamos con Kella aquí. ¿Qué pasó, mi primo? Y me quedo parado, mira. Ah, se murió solo. Ay, Kella. Kella, mi pana. El moreno del grupo, papá. <risa> no, vale, que ella es el mejor, vale. A ver. Bueno, nosotros vamos a continuar haciendo lo que estábamos haciendo, lo que era farmear y farmear y farmear y farmear. Y eso es todo. Ay Dios, me caí. Pero caí al lado de un cofre. <risa> Genial. O sea, no hay mejor suerte que esa. Bueno, nosotros vamos a caer aquí porque estos están mojados y vamos a hacer esto. Chance y Ey, Ey, Espérate, espérate, pensé que podía hacer combo, pero están en aguas profundas. Tómalo. ¿What? El otro, el otro. Vamos, con esto ya lo terminamos porque. ¡Hala madre! Quedó vivo. Toma. No sé ni cómo los maté, o sea, fue como así, como que. Eh. A ver, vamos a cambiar de equipo ahora mismo. ¿Por qué? Porque hay enemigos de piedra y me están saliendo mucho últimamente. ¿Quién no los puedo derrotar si no tengo a alguien con espadas grandes? O sea, sí los puedo derrotar, pero se me hace difícil. Entonces, a la hora de que me salga esa madre, ya voy a tener... De todas maneras, en la actualización 1.1 van a agregar algo de poder cambiar el equipo rápido. No tener que estar dando vueltas a cada rato. Este está óptimo. Vamos a crear uno nuevo. Ya. Vamos a crear uno nuevo. ella eh, me sirve. Bárbara me sirve, obviamente. Pero ahorita... Vamos a quitar ella porque... Quiero meter a Noel. Que es el amor de mi vida. Mira, te lo presento. <ríe> te lo presento. Y vamos a ver si a Noel... Yo puedo meterle... O sea, el arma que tiene, que creo que es... No, ya va, esta no es Noel. Noel está aquí. El arma que tiene es una roja. Y yo creo que tengo una mejor... o oh, que puedo... Claro que puedo fortalecerla. Si mira, si tengo como 10 de esas. Entonces vamos a fortalecerla. Rango 2. Tiene... Mira, aumenta el daño contra los enemigos afectados por Pyro. O Electro. Tenemos Electro. Perfecto. Entonces vamos a refinarla bastante. Me Tengo bastante oro de paso. No he ido a comprar nada. No he hecho nada con el oro. O sea... Lo tengo de adorno. Rango 4. No sé hasta dónde, dónde lo puedo subir. Pero tengo, tengo dos más. Y bueno. Este capítulo se va a llamar... O sea prácticamente es para enseñarles cómo subir de nivel rápido hay personas que se atascan en el nivel 9 y yo les voy a dar los tips para subir de nivel rápido no le paren a la calidad no le paren a la calidad de video ni nada, sino estos van a ser unos tips que les van a servir muchísimo principalmente ya cuando llegas a nivel 9 no tienes nada que hacer, estás como que ¿qué carajo hago? no me sale ninguna misión principal, tú vas a ir acá a este sitio llamado al gremio y vas a pedir misiones. Y te van a dar misiones diarias. Misiones diarias que te van a aparecer como moradas. O sea, te van a aparecer moradas en el mapa. Después que tú le dices, por favor, dame más misiones. Y tú, ella, ok. Porque la tipa se llama Katherine. No, no sé por qué me acuerdo de los nombres. Pero sí, se llama Katherine. Y es buena gente. Es chida porque te... te te pone misiones para que tú vayas subiendo de nivel. No estés así tan, tan, tan enredado como yo, que al principio estaba como que, ajá, pero, ¿y ahora qué hago? Mira, se llama Catherine Catherine Aquí tú hablas con, hablas con ella, ¿verdad? Y ella te dice, te, te dice, ¿tienes nuevos encargos? O le dice, reclamar recompensa de encargos del día. Eh, tienes que darle lo de los nuevos encargos. O si ya tienes misiones, hacerlas. Pero si al dado caso no tienes misiones activadas, le das. Eh, encargar nuevas misiones que eso es a nivel 9 pa, lo, ya eh, sabiendo esto tú haces tus misiones diarias que te van a aparecer en el mapa acá ya les voy a decir dónde cuando tú abres el mapa después de que activas eso te van a aparecer estas misiones así moradas mira, aquí hay una aquí ya, espérate déjame ah, ya está el mapa acercado mira, esta es una medicina milagrosa no la he hecho todavía esta es otra un pequeño paso. Y, y, no sé cómo se pronuncia eso. Y está Esta. ¿Cómo está? No está, no está, no está? no está. Por aquí estaba. Por aquí estaba. Por aquí estaba. Bueno. No está Está por acá. ¿Eh? Acerco un poquito. Bueno. No la encuentro. Lo sé que te van dando misiones diarias. Aquí está. Mira. Emergencia. Eso te da aquí. A la derecha tú ves que te da experiencia de aventura cualquier experiencia de aventura es perfecto para subir el nivel, por eso es que yo actualmente no he jugado tanto y ya voy llegando a nivel 14 ya me faltaría un poquito para para subir a nivel 16 que es lo que se requiere para jugar con amigos, otra cosa aquí tienes arriba la libreta arriba a la derecha, tienes la libreta esta, que todas estas misiones todas, todas, todas estas misiones también te dan experiencia Tienes que ir poco a poco, poco a poco, haciéndolas, que no son tan difíciles. O sea, hay misiones como, mira, esta que dice, eh, procesa ingredientes tres veces. Y tú haces eso ya. Y te dan, después de que termines eso, te dan recompensa. Otra forma de subir a nivel es yendo a las estatuas estas que están acá. A las estatuas atrapando a estrellas. A veces en el mapa, tienes que estar pendiente del mapa, te aparecen como estrellitas y tú tienes que buscarlas. Y aquí tienes que ofrecerles esas estrellas a las... Vamos a ir para allá para mostrarles, porque yo creo que atrapé una estrella ayer y no fui y no le recé a la, a la estatua. Entonces, ahí ustedes le recen a la estatua y la estatua, de paso, es que le da estamina, que la estamina es para correr y no cansarte, y para escalar y tampoco cansarte y caerte y para partir, partirte de tu madre. Eh, eh, te, te da, o sea, puedes subir de nivel también, orándole a esto. Le das ofrecer ofrenda, le das ofrecer todo porque, porque sí. Y ella te va a dar, mira, aguante de 133 a 140 y pico. No, no vi bien. Pero ahora vas a tener, de paso, de más aguante. Te dan, te dan las, las recompensas que, que, que te dijo a la derecha. Mira, ahí me, da, mira, me subió de nivel, me dio 10 protogemas. Y ya va, yo tengo que revisar también el a ver si me llegó algo el correo porque no no me ha llegado no me ha llegado porque yo todos los días te van a regalar cosas a las personas que están desde el registro le van regalando cositas entonces ya voy a llegar a nivel 14 ya vieron que fácil vamos y vamos revisando también esto que estos son las, las cosas que te dan diariamente o sea este juego por todos lados por todos lados puedes conseguir experiencia y lo principal, la, el consejo más importante es que hagas todo esto que te estoy diciendo para que subas a nivel 10 y le sigas dando a la historia, porque la historia te sube un montón, te sube, te sube un montón. Y cómo yo consigo subir a nivel, o sea, dónde, dónde después consigo eh, saber dónde está la misión JM, dónde puedo conseguir la misión después de llegar a nivel 10. Apenas tú llegues a nivel 10... Le vas a dar abajito en el mapa, aquí a la, a la izquierda arriba, te va a aparecer, eh, o sea, está este signo de exclamación con una con un estandarte. Le das pin y aquí te aparecen todas las misiones. Te va a aparecer una nueva. La más importante son estas que tienen que son como blanquitas, o sea, son las, las de la de de la historia principal. Tú le das allí y te dice, te va te va a marcar en el mapa. El sitio donde está la misión. Mira, ve aquí está. Está en el pueblo. Yo me voy a dirigir hacia allá. Pero no voy a hacer la misión. Porque es una misión de, de la historia principal. Y no quiero spoilearlo. Quiero que ustedes... Si quieren ver la historia. Vayan a otro canal. De otra persona. Hay muchísimos donde se pueden ver la historia de pie a cabeza. Yo, ya va que pasó un carro. No importa. Lo siento. <ríe> eh, yo les recomiendo de verdad que vayan a ver a Monster droid Que él subió una serie de la historia como tal y también hay otros muchos canales que están subiendo la historia y están ahí como que pegados al juego entonces yo de verdad no voy a entrar ahí porque si entro es parte de la historia y yo voy a farmear solamente para subir, o sea en los videos si es que llego a subir diario voy a solo a farmear a más nada a farmear, farmear, farmear para subir de nivel y a jugar con ustedes cuando yo sea nivel 16 así que si no son ni nivel 16 corran corran y ya me, me avisan oye jm ya yo soy nivel 16 cuando jugamos y yo te digo mañana entonces así eh, yo juego todas las noches y también de tarde a veces y eso Ajá. otra forma de subir a nivel fácil rápido es esta miren aunque me van a decir oye pero me van a matar no eh, yo también más adelante en el próximo video les voy a traer la forma de subirse de nivel las armas y la, el, el equipamiento para que los bosses no los maten, pero esta es una de las formas más rápidas tú te vas aquí al, al libro de, de, de, de, de, del aventurero y le das a jefes y aquí tú ves los jefes que están disponibles, yo ya maté a esta morra, no me dieron la recompensa pero la podía matar de nuevo Voy a ir para que ustedes vean, que es fácil porque ya yo la, la, la, la destruí una vez, ya yo le partí su madre. Entonces, eh, ella te da un montón de recompensas y de paso te da nivel de aventurero, que es el que necesitamos. Y, y de paso esas recompensas te ayudan a subir de nivel tus armas. Entonces, a ella, ella es eléctrica, a ella le afecta el agua, entonces tenemos a Bárbara, ...para ya partirle a su madre completa... ...pues no, no sufrir tanto... ...aquí hay un pez, me lo llevo... ...todo lo que se pueda encontrar en el juego es necesario... No, no, no, no, ...no se vayan a decir... ...ay no, no, lo no recojo porque ya yo tengo mucho... ...no, no, no, no... ...todo, todo es necesario... ...porque a la hora de, de que te vayas... De, ...de que vayas a... ...a, a fortalecer a tu equipo... ...a la hora de que vayas a tener una, una batalla intensa contra un boss... ...etcétera, etcétera... ...te van a partir tu madre porque no vas a tener lo necesario... Ajá, aquí está la brujita que ella fue la que se robó el arpa del amigo Venti. que eso lo van a ver historia no creo que sea un spoiler grande. pero miren ya es, es, como es nivel 10 ya le parto su madre rápido ya no paro tanto ¿Dónde está es fácil súper fácil ella lo único que a veces salen los mostritos de ella y, y son difíciles pero nada que no arregle un viento ya valió verga si se muere ella se mueren los mostritos creo sí ya, ya valió entonces recogemos las cosas que deja ella y abrimos su cofre que mire te da cosas interesantes Te da experiencia de aventurero y ya podemos ver que hemos subido un poco más y así vamos de jefe en jefe partiendo de su madre a cada uno yo voy a ver qué otro jefe me ha aparecido por aquí Vamos a matar a este, al guardián de las ruinas, que mi primo dice que no lo puede matar, que es muy difícil. Ya vamos a ver cómo yo ya tengo las armas ya chetadas, van a ver que yo sí puedo contra ese men, puedo entrarle con todo, <risa> puedo darle durísimo. Eh, una curiosidad que les voy a decir de Genshin Impact es que es un juego que por más que necesite conexión a internet no te va a consumir nada. O sea, pero puedes jugar con datos perfectamente. Y no te va a consumir mucho. Ay, y aquí los, los motores están level 24. Así que hay que tener un poco de eh, cuidado. Pero nada que no arregle. tu queridísimo Jota. Con su viento y, y el fuego. O sea, si eres, de, si eres un enemigo de fuego y yo soy J, O sea, si tengo el personaje este. Voy a usar tu, mi, tu propio poder contra ti mismo. <risa> eh, yo sinceramente es el que más uso Aparte de Noel Ya que no me la cambié ahorita Yo había puesto el equipo de Noel Déjame, cambiármelo. Porque el equipo de Noel Es donde está Estoy un poquito más Balanceado, como así decirlo Para hacer un poquito más de daño Entonces ya tengo a Noel Que pega durísimo Esto es un secreto, si ves unas piedras así También rompelas porque hay un cofre atrás son muchas cosas que hay en el mapa o sea este juego lo hicieron para personas como yo <ríe> <ríe> curiosos <ríe> mira hay toda una estrella para poder porarle a nuestras esto a <ríe> a <tuatuas. ríe> a nuestras estatuas para tener mucha más experiencia y vamos a poner y vamos a poner a Noel y aquí hay un desafío ya va. mira estas piedras tú las rompes rápido con ella pues tiene una espada grande. Y esa misma lógica la puedes aplicar ya va. ¿Qué desafío es este? Si es el de... Ah, mira, el de los monstruos. Ok. Eh, las piedras las puedes romper rápido. Y así mismo puedes hacer lo de los monstruos. O sea... Mira, aquí yo voy a acabar con estos rápidamente porque son de fuego. Ah, oh, pero tenía que hacerlo rápido. Ya se acabó. Bueno, después hacemos esta madre... Aunque si la dejo, se me va a olvidar. Vamos a darle otra vez. Vamos a ir por el grande de una vez. Vamos rápido, vamos rápido. Joder, no me deja caminar. Ya va. Ya va. Fuck. No, no los voy a poder matar rápido. ¿Cómo los mato rápido? ¿Con agua? Sí, con agua. Vamos de nuevo vamos a utilizar a nuestro que, a nuestra queridísima bárbara que las mo, los moja y mira cómo se los garcha no mames Ah, esto es para curarlos a todos se me olvidó pensé que era el poder de de la ulti como tal no güey, no no no no necesito combinar el poder de bárbara con el poder de viento sabes a ver, me faltan 3 segundos, ok, le doy, prendo el poder este, los mojo, y pongo a J, hago esto, y ya le tendría que afectar bastante, y ya tengo la ulti, de paso, entonces le caigo a este rápido, no, pero este me aguanta muchísimo, demasiado, no, no, no, no, no. Todavía no estoy no estoy para, para ese men. Voy a ver si, si hago lo de lo de el boss. Para que ustedes vayan viendo cómo sube nivel. Ya. Esto no les afecta el viento. Estos son como que... Ah. Ok. Estos son de viento como tal. Entonces debería de afectarle el fuego. Pero no tengo ningún personaje equipado de fuego. Entonces así vamos a, a utilizar el eléctrico junto... Con el agua Junto con agua Porque eso Hace un efecto elemental muy chido Ya baja Baja Déjame cargar aquí chas Y paso para Bárbara Y miren el efecto elemental que hago Y si tuviera a la morra de fuego Ah bueno, explotó si tuviera la morra de fuego fuera más, más efectivo porque ella no me acuerdo cómo se llama la china esa fuera muchísimo más efectivo por cuestiones de que de que ella tiene un arma que, que le afecta a los slimes y los mataría mucho más rápido eso no lo pensé ahorita en el desafío si lo fuera hecho bueno ya fuera estado pues pero yo creo que ya pasaron más de 20 minutos de video, pero no importa, voy a, voy a matar al, al, al robot este. Que creo que va a tardar mucho porque es level 22. Ojalá no. Ojalá que no. Pero sí le voy a partir su madre. Hola. Hola amigo. Llegué yo. No te hago nada con el agua. No te hago nada con el agua. Pero vamos poco a poco. Uy. Casi me parte de mi madre. El poder, el, poder. el poder. Vamos a utilizarlo. Perfecto. Usamos a Bárbara para hacer el electrocutamiento. <ríe> Electrocargado. Y miren cómo le bajamos. Uh. Los efectos elementales son buenísimos porque... ¡Auch! Uy, uy, se enojó. Son buenísimos porque a la hora de que... Nos cambiamos a Bárbara. Vamos a cambiarlo a Bárbara. Y hacemos el efecto elemental otra vez Para que vean como corroe Agua con, con electricidad no es bueno ni en la vida real, amigos No lo intenten corre, corre, corre, corre, corre. <ríe> ¡Ay! ¡Se me la Le escrib... Fuck Ya yeah. Le escribieron a mi primo Les recuerdo que estoy jugando en el celular de mi primo ¿Pero no había puesto el no molestar? No Ah, bueno Lo ponemos ahorita A ver Entonces, voy a sacar a Bárbara rápido para hacer el efecto elemental y termina con, con el rápido aunque Noel ya está cargada y está muerto y ya hago uff vamos a partirle a su madre vamos vamos vamos vamos vamos vamos. aunque no le hago con nada con Noel no, no. entonces vamos, vamos a sacar esta y a Bárbara que sí sabemos que ay dios pobre Bárbara ya sabemos que con ella uf, con ellas dos hacemos todo todo, todo, todo, todo todo. Miren Nivel de aventura ¿Cuánto? A ver ¿Dónde está el cofre? No me dio nada ¿Y el cofre? Así ¿Ah, me pasó con el de la brujita La primera vez No me dieron nada No me dieron absolutamente nada Pero el nivel de aventura Sí está listo Está perfecto Vamos a escuchar la voz de Noel Ay, qué linda No, no me hables así a ver, epa, ya va. nivel de aventura ya vamos subiendo poco a poco ya vieron que, que sí que así se sube ya en un video ya avancé casi un nivel casi, no un nivel completo, pero casi bueno espero que les haya gustado el video, de like, suscríbete y comenta y ya sabes, compártelo con tus amigos si te ha gustado y comenta, comenta sobre todo, me ayuda muchísimo y los likes como tal para que lo vean más personas porque ahorita mi canal estaba inactivo y volvió, volvieron a, a, a quedar como que la audiencia se ha, está, está muerta. Pues. Está viendo solo los videos de los remixes, pero los videos gameplays no. Entonces, eh, un saludo para Manolo, que siempre está ahí. Y para Ugu, no sé. No sé por qué tiene ese nombre, pero es una, una suscriptora activa. Gracias por estar siempre en todos los videos. Y nos vemos mañana en un próximo video. ¡Chau!